El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, que ya está en contacto con nosotros. Eh, ministro, qué bueno que podamos contactarnos eh, con, con usted. Gracias por su tiempo. Eh, ministro, bueno, ya se ha desarrollado bastante. Acá en Herbol también lo hemos hecho respecto del pago de los bonos, la forma, eh, las características, eh, en fin. Yo voy a tratar de consultarle algunas cosas que de pronto han quedado flotando por ahí o dudas que nos ha transmitido también la gente, ministro. Y quiero comenzar con esta pregunta. El bono Juana Azurduy, eh, ministro Parada... Se está pagando el presidente de la FAM, por ejemplo, nos decía que él tiene informe de lugares en los que o municipios en los que desde diciembre no se paga el bono Juana Azurduy y no sé cómo está ahora la situación, si ha disminuido el porcentaje de la gente a la que se está haciendo este pago los municipios. Esto es así, ministro Parada, qué es lo que ha ocurrido. Lo escuchamos, adelante por favor. Eh, muy eh, Pedro, un saludo especial a Erbol. Eh, agradecerles a ustedes porque han sido un medio que han estado pendientes de todo lo que está sucediendo, son un referente nacional que nos permite también tener una claridad y sobre todo tener la, un contacto directo con tu audiencia. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que los medios están jugando un papel fundamental en todo lo que es el tema de comunicación, consultas, porque con las disculpas del caso, hemos tenido que ir avanzando de acuerdo a las instrucciones de la presidenta y del Gobierno, conforme nos han ido, yo diría, atropellando el tema del desastre del coronavirus. Nadie estaba preparado, pero hemos ido tomando varias medidas, para poder paliar todo el problema que se tiene en este momento. Con respecto a la pregunta que haces, eso es un dato falso y debe ser de algún alcalde que quiere politizar el tema. Creo que lo que hay que hacer en este momento es despolitizar lo que es la lucha contra el coronavirus. Este virus ha puesto de rodillas a las economías más poderosas y ha demostrado de que los mejores sistemas de salud a nivel mundial no habían estado pre no habían estado preparados para semejante hecatombe como la que estamos sufriendo a nivel mundial y también a nivel a nivel nacional con todos los problemas que hay pero en la velocidad que ha ido tomando el gobierno la, las decisiones es lo que nos apoya en este momento efectivamente estamos aproximadamente con cuatrocientos eh, eh, confirmados y tenemos aproximadamente unos 27 fallecidos esperemos Dios quiera de que no hayan más pero si comparamos con otros países en Bolivia se tomaron las medidas a tiempo, por ejemplo desde que se declaró la pandemia en los dos días ya se cortaron el tema de las clases, de los colegios y a partir de ahí fuimos con el tema del pago de los bonos, cambiando esa lógica que se tenía anteriormente de que la plata viajaba en maletines, había que llevarlas para pagar, habían que tener el tema de colas en los colegios porque se pretendía pagar en un solo día por un tema político. Acá lo que se ha hecho es transparentar todos los pagos. Por lo tanto, la persona va y recoge directamente en un banco el tema de su bono. En este caso, el bono Juana Azurduy, todas las personas se acercan a su banco, no es que faltaron recursos absolutamente, y los cobra. Por eso esa información que les ha llegado la veo muy sesgada, porque te comento que, por ejemplo, en el bono familia, que son más de 2.900.000 los beneficiarios, el día de ayer hemos pagado en el sistema financiero 78 mil niños con su respectivo apoderado, lógicamente. Pero son 78 mil y hoy a más o menos las diez eh, de la mañana estábamos llegando aproximadamente a los 56 mil pagos. Quiere decir que hasta las doce en que se cierra el tema del horario bancario estaríamos pagando unas 87 mil personas, beneficiarias de todos los estudiantes con su respectivo apoderado. Por lo tanto, quiere decir que el sistema financiero, a pesar de que hay justamente las colas, lastimosamente muchas personas, sobre todo las personas mayores, lo que están haciendo es hacer cola en la noche, lo cual no se justifica, Pedro, que estén haciendo colas, porque igual van a cobrar ahí 90 días. ...para cobrar. Entonces, están cumpliendo con todo lo que son los pagos en el sistema financiero. En seis días, desde que empezó el pago, por ejemplo, de la canasta familiar, en seis días habíamos pagado aproximadamente un millón de beneficiarios... ...entre renta dignidad y canasta familiar. Por lo tanto, quiere decir que están funcionando los bancos. Efectivamente, no vamos a decir que es una tasa de leche. Hay problemas sobre todo en aquellos municipios o zonas alejadas. Pero ya se está trabajando en este momento en brigadas móviles porque es la menor cantidad. En algunos casos, por ejemplo, hay lugares en algunos municipios donde son 20, 30 personas o 40. Entonces, para eso se tiene que movilizar una cantidad de dinero como también en vehículo especial. Muy bien, ministro, entonces usted dice que se está pagando el bono Juan Azurduy, que no hay razón para que las mamás se preocupen. Bueno, le tomamos la palabra, ministro, está normal el pago del bono Juan Azurduy. Si hubiera alguna queja, una denuncia formal, casos de municipios muy concretos, con una buena cantidad de personas, si nosotros obtenemos esa información, se la haremos conocer, ministro, para que usted nos pueda ayudar con la información y la contraparte. En estos minutitos que nos quedan, no son muchos, ministro, quiero consultar lo siguiente, esto del de, eh, financiamiento ante organismos internacionales para pagar eh, los bonos eh, bueno, usted es la primera autoridad en materia económica en el país, ministro. Evidentemente, eh, como dijo el viceministro del Tesoro, ya el, el parte del pago, parte de, de estos bonos, eh, hablaba de un 50%, incluso en el caso del bono familia, creo, el Fondo Monetario, por ejemplo, ministro, ya ha comprometido que él, con un préstamo seguramente que nos dará, se va a cubrir eh, esa, eh, ese 50% de ese bono y otros, está el, el Banco Mundial, la CAF, eh, quisiera que nos aclare eso, eh, ministro, si se está haciendo la gestión y estos bonos van a tener el respaldo de ese financiamiento, ministro Parada? A ver, eh, hemos tenido dos reuniones virtuales de los ministros de Economía y Finanzas Públicas eh, a nivel latinoamericano y en las dos reuniones que han sido en un lapso de dos semanas, todos los ministros coinciden y los organismos internacionales que en los últimos 14 años no ha habido una atención del tema de salud, básicamente, y que los países no estaban preparados para atender el tema de coronavirus con el impacto a nivel de pandemia que ha llegado. Por lo tanto, las recomendaciones que ya vienen de la primera reunión de ministros de Economía de toda Latinoamérica, y cuando presentaban los problemas que habían y que tenían, tanto en la parte fiscal, tanto en la parte de de las cadenas productivas, todos estaban en la línea de que hay que conseguir recursos externos porque con los recursos internos que tenían los países a nivel latinoamericano no se podía atender el tema del coronavirus. Por lo tanto, cuando se empezó en enero eh, y en febrero, se dio el primer, yo diría, el primer paso sin saber que venía el dengue ni la ni el tema de la del coronavirus. Y se determinó el 10% del presupuesto general de la Nación para Salud como una prioridad. Y es lo que nos está permitiendo atender en una primera instancia todo lo que es equipamiento de hospitales, pero también estamos trabajando requiriendo de los organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial va a trabajar en, y nos va a financiar la mayor parte de lo que se refiere a lo que son el bono de la canasta familiar y también el bono, el, el bono familia. ¿Por qué? Porque involucra a menores de 18 años, estamos casi con dos millones, mil, per, 200, no, millones mil personas, y el Banco Mundial sí está entre lo que es elegible, por lo tanto ellos nos van a financiar parte de los bonos. También se están haciendo gestiones con el Fondo Monetario Internacional para un crédito que está de acuerdo a la cuota. Son aproximadamente, primero eran 160 millones, pero todos los países pidieron de que se aumente de acuerdo a la cuota que tiene cada uno en el fondo. Por lo tanto, a Bolivia le corresponderían 320 millones de dólares. Todos los países, Pedro, están haciendo gestiones porque... En los años de bonanza, nadie se preparó para atender una pandemia como esta. Es la más catastrófica que tenemos en los últimos 100 años o 200 años que tenemos de vida. No hay otra otro efecto tan grande como esta pandemia que va a todos los niveles. Ministro. Por lo tanto, estamos buscando los recursos y también vamos a tener que seguir buscando recursos para el momento que tengamos que abrir la economía, porque hay que financiar, hay que hacer nuevas inversiones, hay que comenzar a ver cómo cambia a nivel internacional y a nivel nacional las relaciones de comercio exterior. Por ejemplo, en este momento, cuando usted tenía del 2008 140 dólares el barril de petróleo y ahora lo tiene a 19, lógicamente que lo obliga a hacer una reestructuración de lo que es el tema económico y también de los presupuestos. Ministro, penúltima, eh, por todo, ¿cuánto está proyectando Bolivia gestionar ante organismos internacionales? Usted ya lo ha dicho bien, eh, nos confirma que sí, se, aparte de los bonos van a ser cubiertos con fondos que faciliten organismos internacionales y vendrá una fase post-coronavirus para reinyectar recursos a la economía. Todo ese global financiero, eh, ministro, ¿cuánto ha proyectado Bolivia que más o menos va a requerir en global de estos organismos internacionales? En este momento estamos trabajando en todo lo que es el tema de, primero, controlar con el tema de salud que ningún boliviano le falte una cama si es que le toca la enfermedad del coronavirus. Segundo, estamos en este momento viendo que a nivel de los, de los organismos internacionales están fijando parámetros de fondos y en base a eso los requerimientos que se van a realizar. Estamos haciendo la programación porque cuando viene ya sea un crédito, una donación, no es que se la dan de libre disponibilidad. Cuando usted hace un requerimiento de, de recursos, tiene que ver a qué programa, cómo se va a manejar, entonces estamos trabajando en eso, en primera instancia lo que se está haciendo son con las reprogramaciones que se pueden hacer de los créditos y en este momento tenemos seguros lo que es el tema de 300, eh, de 320 del, del Fondo Monetario, 250 millones del, del Banco Mundial y estamos haciendo las gestiones hemos enviado cartas a la Corporación de Fomento, al Banco Interamericano y también a Fonplata. Por lo tanto, estamos esperando las respuestas. Por lo tanto, en este momento lo que se necesita es tener gestiones que vayan avanzando y conforme vayan eh, confirmándose estos créditos o estas donaciones, tenemos la, eh, la obligación de ir otorgando un informe a todo el pueblo boliviano. Con las cartas, las notas que ustedes ya están enviando, me imagino que hay montos, todavía no se puede hablar de un eh, estimativo global. Por el momento no queremos, porque el, el problema es que estamos viviendo un, un problema de pandemia muy grande. Y la solución primero es de cómo salimos de este problema. Y para eso lo que queremos tener clara que la prioridad es cómo salimos de este problema, todos los mecanismos de financiamiento estarán de acuerdo a la normativa y las leyes vigentes en el país. No hay que cualquiera va a ir a pedir plata y se la van a dar de una o de otra manera. Siguen los organismos internacionales creando los fondos, pero a la vez también generando los requisitos y condiciones previas que un país debe cumplir. Acuérdese usted que hasta hace... Cinco meses, el manejo era discrecional, inclusive de la deuda interna, donde pudimos haber tenido esos recursos en vez de gastarlos en proyectos que no tienen ninguna rentabilidad, tenerlos de reserva para este momento atender el coronavirus. Entonces, el gobierno está siendo muy responsable, está dentro del marco legal, y esta emergencia nos obliga a utilizar todos los mecanismos al alcance en el marco legal para dar una solución al pueblo boliviano. Cierro sí, con esto, ministro. Usted esto sabe bien y todos los bolivianos y por amargas experiencias. Los condicionamientos que solían poner el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, medidas fiscales durísimas que impactaban directamente, sobre todo, en los bolsillos de los sectores populares de nuestro país, el desempleo y todo lo demás, o subida de impuestos, en fin. Ministro, ustedes la tienen clara como gobierno al momento de firmar el papel para las condiciones que van a poner estos organismos internacionales. ¿Conocen ya ustedes las condiciones? ¿Son duras como antes para la gran mayoría de la de la población, para la economía de esa gente? ¿Tiene que ver con impuestos o están claras las condiciones y no nos van a afectar profundamente a los bolivianos y nuestra economía? ¿Cómo está esto, ministro? A ver, en este tema, lo que tenemos que tener claro que primero está la soberanía del Estado boliviano. Y esa soberanía está de acuerdo con... ...también en la parte económica de atención de las condiciones básicas del pueblo boliviano. No vamos a aceptar ninguna imposición de ningún tipo que pueda afectar todo lo que es una política de atención a, a lo que es la población boliviana. Las negociaciones que se están haciendo mucho más ahora con este tema básicamente del coronavirus son con cierta flexibilidad y no tenemos condicionamientos de ningún tipo por el momento, porque no solo es Bolivia, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que la prioridad es cómo salimos de esta pandemia, cómo salimos de esta emergencia, cómo salimos de la cuarentena y cómo normalizamos la economía de aquí en adelante. Y para eso, una obligación, porque yo te pongo, Pedro, cómo está a nivel mundial en este momento. Los muertos por el coronavirus, por un lado, y los muertos que puedan ser por protestas, de hambre, porque la parte económica se viene abajo. Pero al medio está la ética del Estado y la ética del gobernante de conservar primero el tema de la vida. Pero hay que buscar los equilibrios, y eso es lo que se ha planteado a los organismos internacionales, que ellos no pueden ser parte del problema, sino más bien parte de la solución con todas las alternativas que se van dando. Alemania está comenzando a dar los primeros pasos para liberar la economía. Es un, hay que ver cómo avanza en esto del distanciamiento social. Lo mismo estamos estudiando acá, por lo tanto, no hay condicionamientos de ningún tipo porque la prioridad es cómo nos libramos de la pandemia del coronavirus y ese es el objetivo del, de la Presidente y de todo el gobierno nacional. Ministro, le agradezco mucho por su tiempo. Ha sido brevecito, pero de eso se trataba, ministro, ha sido un gusto. Y yo sé, ministro, que para la próxima comunicación, cuando le digan a usted que Herbol quiere hablar con el ministro Parada, estoy convencido que lo vamos a tener firme ahí, ministro José Luis. Un gusto que sea hasta la próxima. Pedro, va a ser un gusto siempre compartir. Hemos estado a marcha forzada ayer con los reglamentos, con todo lo que hay. A aprovechar, Pedro, para pedir las disculpas del caso y no se desesperen, hay 90 días para cobrar, los recursos están asegurados, y Pedro, estamos llegando a 11 millones de personas aproximadamente con los bonos, con los beneficios, con los créditos, con todo, y eso un poco ha hecho un embudo en el sistema financiero, porque atender esa cantidad de gente beneficiada no se había dado nunca en la historia de Bolivia, así que por favor paciencia, las personas mayores se están haciendo brigadas para ir a sus casas. No se muevan porque es el grupo vulnerable que tenemos que cuidar. Gracias, Pedro. Que Dios los bendiga. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted, ministro, por su tiempo y por haber hablado con nosotros. Hacemos una pausita muy rápido y volvemos. Ya vuelve. Ya vuelve. La mañana en directo. AFP Futuro de Bolivia informa. Conociendo el Sistema Integral de Pensiones Pepe, hijito, te cuento que ayer me he encontrado con la Juanita. Me dijo que su papá averiguó en las oficinas de la AFP Futuro de Bolivia qué es lo que hay que hacer para jubilarse. ¿Ah, sí? ¿Y qué le habían dicho? Que cumpliendo con los requisitos se puede acceder a este beneficio. Y no sabes, he ido a la FP yo también y me han dicho, ya puedo jubilarme. ¿Cómo? Pero si trabajas hace poco tiempo y apenas tienes 55 años. Así es, hijito. Me han dicho que a partir de los 10 años de aportes... Y con 58 años de edad, uno ya puede jubilarse. Pero en el caso de nosotras las mujeres, nos reducen la edad de jubilación hasta 3 años. Uno por cada hijo nacido que hemos tenido. ¡Ah! Y hasta atención de salud voy a tener. ¡Mamita, qué bueno! Entonces tienes que empezar con tu trámite mañana mismo. Por fin podrás descansar y disfrutar de los frutos de tus años de trabajo. Para obtener mayor información, llame a la línea gratuita 80010-9494. 94. Ingrese a nuestra página web www.afp-futuro.com Visítenos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional o descargue nuestra aplicación móvil. AFP Futuro de Bolivia Móvil de forma gratuita en Google Play para dispositivos Android o App Store para dispositivos iOS. ¿Tu